Libertad, Igualdad, Fraternidad. Lema Oficial de la República Francesa. Saludos, sean bienvenidos a una semana más de Encuentros con la Literatura. Esta es nuestra semana número 26, con el libro 365 días para ser más culto. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes el tema de historia. Así que hablaremos sobre la Revolución Francesa. Antes de su derrocamiento en el año de 1798, la monarquía francesa se había tornado corrupta y avariciosa, alimentando así el resentimiento de las clases media y baja. Mientras que los campesinos franceses morían de hambre, la nobleza disfrutaba de una vida de lujo. Se dice que cuando la reina María Antonieta fue informada de que sus súbditos no tenían nada que llevarse a la boca, propuso que coman tartas. En aquel tiempo, los prisioneros políticos eran enviados a La Bastilla, una temida prisión situada en el corazón de París. La revolución comenzó el 14 de julio de 1789 precisamente con la toma de la bastilla para liberar a los prisioneros. Los revolucionarios buscaban un cambio radical de la sociedad francesa y estaban dispuestos a utilizar la violencia para conseguirlo. Enardecidos con las ideas de la ilustración sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad, querían acabar con la monarquía hereditaria y con el poder de la iglesia. Incluso pretendían cambiar el calendario existente por otro más racional. Pero la revolución se sumió en la violencia e incluso en la anarquía. En pocos años, miles de hombres y mujeres fueron ejecutados en la guillotina, un sistema que a los ojos de los líderes ilustrados era menos doloroso y más moderno para decapitar a los criminales. Tenía de sangre, la guillotina se erguía 4 metros en el centro de una plaza en el corazón de París. Un fabricante de clavicordios de la capital construyó apresuradamente el macabro dispositivo por 960 francos. Como era de esperar, la mayor parte de las personas que murieron en la guillotina no fueron criminales sino oponentes políticos al nuevo régimen miles de ellos perdieron la vida en el reino del terror que siguió a la caída del rey Luis XVI, incluidos el propio rey y María Antonieta en 1793. La derrota de una de las monarquías más poderosas y admiradas de Europa, a manos de una multitud radical, hizo temblar los cimientos del continente, los años de monarquía habían llegado a su fin. Otros datos de interés antes de la Revolución, solo los nobles tenían el privilegio de ser ejecutados mediante la decapitación. El pueblo llano era ahorcado. El pensador británico Edmund Burke, 1729 a 1797, creía que, independientemente de lo corrupta que fuera la monarquía, la Revolución Francesa era demasiado sangrienta como para estar justificada. Su tratado, Reflexiones sobre la Revolución Francesa, es uno de los documentos fundacionales del conservadurismo moderno. El himno nacional francés, la Marsellesa, lo escribió un oficial revolucionario de la ciudad de Marsella en 1792. Su letra, sedienta de sangre, anima a los franceses a empapar nuestros campos con su sangre impura. Eso no desanimó a los Beatles a la hora de utilizar una grabación del himno del comienzo de su canción All You Need Is Love en 1967. Si les gustó este video no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal de YouTube.